Mis amados, buenas noches. Dios le bendiga Adiós la gloria, a Dios la honra, a Dios el honor que nos concede el honor, el privilegio de llegar a cada uno de vuestros hogares en esta noche directamente desde nuestro hogar, porque ciertamente el problema de la luz Sigue en nuestro pueblo de Utuado. estamos en este momento sin luz. Pero estoy trabajando con la planta, con la planta de nuestro hogar, para que pudiéramos salir al aire, pudiéramos llevar el programa, pudiéramos hacer posible que el Espíritu Santo pueda tener la oportunidad de hablar con este pueblo que me ve y me escucha a lo largo y lo ancho de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Buenas noches, mis amados. Aquí estamos para ponernos en las manos del Espíritu Santo, para hacer posible que usted pueda ver, oír y entender qué hora es en el geló profético de Dios, qué hora es en la patria celestial, ¿Qué hora es en la patria celestial? A Dios vamos a dar toda la gloria. A Dios vamos a dar toda la honra. Cuando al final de esta programación. Cuando al final de esta programación. Dios haya sido glorificado. Y este pueblo que me ve y me escucha. Sea edificado. En, tu, en, en las manos del Espíritu Santo queremos depositar la programación en esta noche, para que Él tome el dominio y el control. Oremos, Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, gracias que cuento con la presencia de tu santo y bello espíritu. Gracias, gracias. Padre, gracias que cuento con el poder del evangelio como está escrito. A ti te vamos a dar toda la gloria y a ti te vamos a dar toda la honra cuando al final de esta programación tú hayas sido glorificado y este pueblo que me ve y me escucha sea edificado. Engrandécete tomando el dominio, tomando el control, que toda la gloria y la honra va a ser para ti. En el nombre de Jesús me enfrento a todo espíritu contrario. A la presencia de tu Espíritu Santo, le ato, le declaro inoperante, y en el nombre de Jesús, y en el poderoso nombre de Jesús, hecho fuera todo poder de las tinieblas que quiera intervenir para impedir que Dios sea glorificado. En tus manos me deposito, glorifícate, que toda la gloria y toda la honra va a ser para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, mis amados, no hay luz en el pueblo dutuado. Y no sé cuánta gente más estarán sin luz. Estamos en esta noche gracias a la planta que pudimos eh, eh, tener en nuestro hogar para que por lo menos en este momento nos pueda dar la mano y podamos pasar este momento de oscuridad con la planta en nuestro hogar y gracias a ella pues podemos transmitir en esta noche Adiós la gloria y a dios la honra nos vamos un momentito al evangelio de lucas evangelio de lucas nos vamos al capítulo 21 y nos vamos a los versos 34 en adelante verso 34 en adelante y dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que está aquí y está en los hogares. Está aquí y está en los hogares para hacer posible que cada persona que está en el hogar pueda ver, pueda oír y pueda entender. Dice, mirad también por vosotros.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 Sobre la paz de la tierra Verás pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos De escapar de todas estas cosas que vendrán Y estar en pie delante del Hijo del Hombre Amado Triste y lamentablemente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 y la condenación entre el ajebatamiento y el vómito nosotros mi mente, mi corazón estuvo ministrando, predicando por cuarenta y pico de años Cristo viene, Cristo viene Cristo viene, Cristo viene Cristo viene, aquí está la evidencia aquí está la evidencia y presentamos por televisión todas las noticias periódicos que, que anuncian todos los eventos proféticos del ajebatamiento. Pero ahora, pero ahora, mi mente y mi corazón están tomados por el Espíritu Santo para que empiece a hablar, a ministrar, a ilustrar que el problema, repito, que el problema ahora, repito, que el problema ahora no está en la iglesia católica romana, que el problema ahora no está en los testigos de Jehová, que el problema ahora no está en el centro espiritista, que el problema ahora está en el cuerpo de Cristo. Triste y lamentablemente, hermano, triste y lamentablemente, son millones de millones los que quieren ser levantados, pero no podrán. Porque en esta ocasión, nosotros tenemos que entender... Que el amor de Dios no se va a llevar un pueblo vivo en pleito, en celo, en envidia, en contienda, en murmuración. Más, repito, repito, más, sin embargo, como muerto en Cristo como muerto en Cristo, puede partir para la patria celestial porque, porque su vida está sostenida por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Muertos en Cristo, hermano, muertos en en Cristo, repito, repito, por favor entiéndalo, muertos en Cristo, no es en lo que ellos hagan, no es en lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, si logró, si logró entender que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, y antes de expirar, repito, y antes de expirar, trajo la palabra clave a su boca, perdóname, que la sangre derramada en la cruz del Calvario me perdone todos mis pecados. Y la Biblia dice, y la Biblia dice, por gracia sois salvo no por obra repito no por obra porque la salvación de los muertos es por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario es por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario pero el problema no el problema no porque yo no puedo llamar a esos problemas. Porque te están avisando, repito, te están avisando, sufrayo, te están avisando que el plan profético para cubrir los muertos en Cristo tiene sus días contados. Que ahora, que ahora, le están dando testimonio al cuerpo de Cristo. Ahora le están dando testimonio al cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo recapacite. Repito, para que el cuerpo de Cristo recapacite y entienda, repito, y entienda que no tiene oportunidad de irse con los vivos. Por eso es que en este momento el Evangelio explica y certifica, bienaventurados los muertos en Cristo, bienaventurados los muertos, en Cristo. Pero si estás vivo, pero si estás vivo, te están avisando. Te están exhortando. Te están tratando de que tú puedas entender qué hora es en la patria celestial. ¿Qué hora es para el cuerpo de Cristo? Oiga, oiga, oiga, para la muerte, para los salvos por la muerte, lo único que tiene que entender, lo único que tiene que entender es que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, los hombres, y que la sangre de Jesús te limpia y te perdona de todo pecado y te manda hacia el paraíso tu alma, tu alma. Pero están avisando a los vivos, repito, están avisando a los vivos del cuerpo de Cristo. Hay una congestión, hay una congestión, de cumplimientos proféticos. Hay una congestión de cumplimientos proféticos. Y esa congestión trae la confirmación que dice el Evangelio, Primera Tesalonicense, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Nunca sabremos el día ni la hora. Pero vamos a conocer el tiempo, el espacio profético del tiempo. Ahora, repito, ahora lo que está aconteciendo a nivel mundial no es otra cosa. No es otra cosa que el reino de los cielos, conversando con el cuerpo de Cristo. Ciertamente, el espiritista, el santero, el idólatra, no sabe qué hora es, repito, en el, en el reino de los cielos, pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, sabe, entiende y conoce que ha llegado a el tiempo profético donde o el cuerpo de Cristo se prepara, se prepara porque el cuerpo de Cristo no está preparado para irse vivo, porque el cuerpo de Cristo no estamos, me incluyo yo, no estamos preparados para irse vivo, para irse Vivo, hermano, para irse vivo, amado mío, para irse vivo es el proyecto, repito, es el proyecto más grande jamás existido con el pueblo, con el cuerpo de Cristo, porque ciertamente, como dice la Escritura, como dice el Evangelio, escúcheme, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. La primera gloria que vino el Espíritu Santo y descendió, no, no sobre Jesús porque ya había descendido sobre Jesús. El Espíritu Santo como paloma, como llama de fuego, descendió el día de Pentecostés y descendió sobre una multitud sobre una multitud y esa multitud se compone y se compone el cuerpo de Cristo repito el cuerpo de Cristo vivo el cuerpo de Cristo vivo y empezó el Espíritu Santo a ministrarle a ministrarle a ministrarle a ministrarle a ministrarle, a ministrarle. Pero escúcheme por favor, pero lo único que el Espíritu Santo logró, logró, logró es hacer claro que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Por qué? Porque, escuche por favor, Pentecostés, vamos a leerlo, vamos a leerlo por aquí vamos a leerlo por aquí, Pentecostés comenzó en el año 33 después de Jesucristo, en el año 33 después de Jesucristo, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, nos informa que Pentecostés comenzó el año 33 después de Jesucristo, Oh, oh, ahí se formó, ahí se formó lo que se llama el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo formó? El Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó su ministerio con el pueblo con el pueblo gentil, con el pueblo judío, con el pueblo gentil. Porque ahora, repito, antes, Viejo Testamento estaba bajo el control del pueblo judío. Viene Pentecostés, viene Pentecostés y se añade el pueblo gentil al cuerpo de Cristo. Entonces, escúcheme por favor. Pasan los milenios. Estamos en el año 2020, hermano, y, y, y, y aquello comenzó en el año 33. Quiere decir que estuvo eh, mil y pico de años el Espíritu Santo trabajando con el cuerpo de Cristo. Escuche, por favor. Ahora, ahora... Después de haber visto el cuerpo de Cristo establecido sobre la faz de la tierra, viene la sorpresa. Mirar también por vosotros mismos. Pero un momentito. Pero ¿por qué yo voy a mirar por mí mismo? Yo no puedo hacer eso. Ese es el problema. Que ahora van a escoger quién va a ser la esposa del Cordero. Porque los vivos, porque los vivos no van para el paraíso. Los vivos no van para el paraíso. Los vivos van a entrar directamente en la presencia de Dios. Escúcheme, y Dios. Va a sentar a los vivos, a los vivos, en el trono que está sentado Jesús. Eso lo dice el Evangelio. El pueblo tiene que entender lo siguiente. Ahora, ahora, uy, lo que voy a decir. El cuerpo de Cristo se formó, ¿sabe por qué?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 Vieja, en toda nación en toda tribu en todo pueblo en toda lengua y el Espíritu de Dios repito y el Espíritu de Dios ha logrado levantar el cuerpo de Cristo de toda nación de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua pero ahora repito pero ahora están buscando quién puede constituirse en esposa del cordero. Para constituirse en esposa del cordero, repito, para constituirse en esposa del cordero, tiene que, tiene que entrar, imitar, y armarse del mismo pensamiento que se armó Jesús. Jesús, Jesús, en la parte final, en la parte final de su ministerio, dijo estas palabras al Padre. Padre, Pasa de mí esta copa. Se lo dijo tres veces. Porque él veía, porque él veía venir la parte difícil de su ministerio. Enfrentarse al diablo no tuvo problema. Enfrentarse a los demonios no tuvo problema, enfrentarse al mundo no tuvo problema, enfrentarse a todo no tuvo problema. Pero cuando se fue a enfrentar a sí mismo, le dijo al Padre, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa porque ahora viene la parte donde yo, y Jesús decía, donde yo tengo que ofrendar mi vida, por la vida, por la vida del cuerpo de Cristo. Y le dijo tres veces al Padre, pasa de mí esta copa. Pero enseguida recapacitó y le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. todavía siguen insistiendo que Jesús es Dios todavía siguen insistiendo que Jesús es Dios no se da cuenta lo que está establecido en la escritura que la voluntad de Jesús era una y la voluntad del Padre era otra y que Jesús renunció a su voluntad para aceptar para aceptar la voluntad del Padre en su vida. Y la voluntad del Padre en su vida era llevarlo hasta la cruz del Calvario. Porque Jesús, porque Jesús se había constituido en el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que el Padre, repito, el Padre lo había puesto a Jesús como el cordero animal del viejo testamento. Que mataban al cordero animal y con la sangre del cordero animal alcanzaban el perdón de los pecados. Pues ahora no es un cordero animal. Ahora es un cordero humano. Ese cordero humano, ese cordero humano, renunció, renunció a su vida, a su voluntad, a su deseo, para darle paso a la voluntad del que lo había llamado el Padre. Ahora, ahora, están buscando quién es los que cualifican dentro del cuerpo de Cristo para constituirse en esposa del Cordero, para constituirse en esposa del Cordero. Entonces, entonces, dice el Evangelio, a, ah, a, ah, el cuerpo de Cristo, ármate del mismo pensamiento que se armó Jesús. ¿De qué habla? De que yo ahora estoy viendo con mis ojos, estoy viendo con mis ojos, número uno, la señal de la higuera, el pueblo hebreo. Comenzaron mil en el 14 de mayo de 1948. Estamos en el 2020 y hay un total, y hay un total de 9.150.000 hebreos en la tierra de Israel recogido de entre todas las naciones. Como consecuencia, la higuera reverdeció. ¿Cuándo? 72 años después. A eso se le añade, repito, a eso se le añade. Será como los días de Sodoma y Gomorra. Por primera vez en la historia... El gobierno mismo ha establecido leyes a favor de Sodomigo y Moja y ha hecho una explosión a nivel mundial. Y como decimos acá en Puerto Rico, son muchos los que han salido del closet. Porque ahora están reconociendo el estatus de homosexual de Sodomigo Moja como algo correcto delante de los hombres. Y ahora es hombre con hombre y mujer con mujer. A esto, repito, a esto se le añade, a esto se le añade. Y habrá pestes. Y estamos hablando no de un catajo. Estamos hablando de que la muerte, de que la muerte, y va a visitar al planeta Tierra entero. Al planeta Tierra entero. De tal manera, hermano mío, de tal manera que tengo aquí los números, hermano, tengo aquí los números de alguno de lo que está sucediendo a nivel mundial. En este momento histórico que usted me está viendo, hay un total de... 17 millones, 101 495 seres humanos que están contaminados de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua. Hasta el momento hay un total de 670.000 seres humanos muertos. ¿Cuántos murieron cristianos? No sé. Pero pero bienaventurados los muertos en Cristo, porque el coronavirus, el coronavirus produjo la muerte, pero en este momento están en el paraíso. ¿Quién? Muertos en Cristo. 670 mil seres humanos lleva ya esta peste. Estados Unidos tiene un total de 4.551.058 contaminados, de los cuales ya han partido para el paraíso o para el infierno 154.239 personas. Puerto Rico, repito, Puerto Rico, tiene un total de 16.200 personas contaminadas, de los cuales ya han partido o para el paraíso o para el infierno 212 personas ¿por qué? hermano escúcheme por favor a eso a eso se le añade terremotos en diferentes lugares exactamente lo que está pasando en este momento histórico terremoto en Puerto Rico terremoto aquí, terremoto allá hermano perdónenme pero esto está perfecto, repito, pero esto está perfecto. Entonces, a eso se le añade, a eso se le añade. Y habrán engañadores en el cuerpo de Cristo. Perdóneme, hermano, nunca en la historia había producido tanto engañador al cuerpo de Cristo. Repito, nunca en la historia había aparecido tanto engañador en el cuerpo de Cristo. Este es el momento histórico, hermano donde hay una congestión, repito, de eventos proféticos para anunciarle al Cuerpo de Cristo, porque el Cuerpo de Cristo está a nivel mundial, repito, el Cuerpo de Cristo está en toda nación, está en todo tribu, está en todo pueblo, está en toda lengua, y exactamente lo que está sucediendo proféticamente, proféticamente lo está viendo lo está oyendo, lo está viendo, lo está oyendo el mundo entero. Lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico, el mundo entero está viéndolo, porque nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo está llegado a nivel mundial, y todos están viendo, y todos están viendo, y todos están viendo, y todos están viendo, todos están viendo lo mismo que estamos viendo aquí en Puerto Rico, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y el reino y el reino de los cielos trabaja, trabaja para que el cuerpo de Cristo vea, oiga, entienda qué hora es en el reino de los cielos. De qué estamos hablando. Que el evangelio establece: vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor. Vendrá. Me cautiva la palabra perfectamente bien. ¿Por qué, hermano? Pues porque no hay lugar a duda. Perfectamente bien es. No hay lugar a duda. Escuche, por favor, en forma especial, el cuerpo de Cristo. Escuche. No pierda tiempo reprendiendo el coronavirus. No pierda tiempo reprendiendo los terremotos. No pierda tiempo reprendiendo a los engañadores. No pierda tiempo reprendiendo a su domingo moca, Hermanos, perdónenme, esto no puede ser reprendido, porque está reprendiendo al Evangelio. Lo que tiene que empezar a orar, espíritu, lo que tiene que empezar a orar, Padre, Padre mío, estoy entendiendo qué hora es, en el geló profético tuyo. Por favor te lo suplico. Por favor te lo suplico. Por favor te lo suplico. Yo quiero cualificar. Para ser levantado vivo. Si no cualifico. Por favor te lo suplico. Envía la muerte. Porque yo quiero ser de los muertos. En Cristo. Porque para quedarte. Porque para quedarte. Porque para quedarte. Hermano. Si estás ya en el cuerpo de Cristo, pues naturalmente no tendrás oportunidad de ser salvo. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van a ser salvos cuando suceda el ajebatamiento? ¿Quiénes van a ser salvos? Los que no han conocido, repito, los que no han conocido al Evangelio, los que no han sido perdonados por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Dice, ojalá fueses frío, hablando inconverso, pero si tú eres cristiano, pero si tú eres cristiano y piensas y piensas salvarte en la gran tribulación, porque hasta ahí llega el engaño, porque hasta ahí llega el engaño, repito, porque hasta ahí llega el engaño de los engañadores de pastores y de pastores y de evangelistas y de maestros, y de llamados apóstoles, apóstolas que están enseñando a la iglesia si te queda si te queda el día del arrebatamiento no te apures porque te queda la oportunidad de ser salvo en la tribulación mentira del diablo mentira del pastor de la pastora, del evangelista del maestro, del llamado apóstol del llamado apóstol, mentira mentira, mentira y mentira, porque solamente solamente en la gran tribulación después del ajebatamiento los fríos dice pero tú no eres frío pero tú no eres frío le dice al cuerpo de Cristo sino que tú eres tibio y por cuanto eres tibio te vomitaré por mi boca y no hay más oportunidad de salvación para el cuerpo de Cristo escúcheme el cuerpo de Cristo ahora, en este momento que me está oyendo, de la única manera que puede ser salvo, es uno, si se va con los muertos, en Cristo que se va al paraíso. Dos, dos, si estás en el cuerpo de Cristo, te están avisando que tienes un espacio pequeño. Yo no sé cuánto dura, repito, yo no sé cuánto dura este espacio pequeño para prepararte para prepararte entonces para tu prepararte repito para tu prepararte repito para tu prepararte tienes que entender que quieren la evidencia la evidencia de quién de quién realmente eres tú repito la evidencia de quién realmente eres tú y para poder saber Dios no si Dios lo sabe todo cójalo con calma repito cójalo con calma porque con ese pensamiento que Dios lo sabe todo hermano usted está alimentando el mal el mal que está en usted y no lo va a dejar repito ese pensamiento no lo va a dejar prepararse para ser levantado vivo Óigame, escúcheme por favor los que van a ser levantados vivos van a ser sometido exactamente, exactamente a lo que fue sometido Jesús. En una de las expresiones bíblicas finales, finales de Jesús fue esta. Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús tenía que sacar de su mente y de su corazón el deseo, el anhelo de hacer la voluntad del Padre, aun cuando el Espíritu, aun cuando el Espíritu no estaba disponible para ayudarlo a cruzar ese Espíritu ese espacio de tiempo final de su ministerio y dijo Jesús y lo dijo, está escrito en el Evangelio Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿a qué se refiere? a que dejaron repito, dejaron a Jesús hombre solito solito en la cruz del Calvario, para que Él, proseguiera, para que Él siguiera, para que Él deseara, para que Él, de su voluntad, hindiera, los minutos finales, de su vida humana, al Padre, para hacer, la voluntad, del Padre. Por eso, por eso, estoy tratando de que el pueblo que me ve y que me escuche, el pueblo que está en el cuerpo de Cristo, vamos a pasar, vamos a pasar el momento más fuerte y más difícil de nuestra vida cristiana. Porque, escúcheme por favor, porque la misma fórmula que usó el Padre para Jesús, ahora la va a usar para la esposa del Cordero. ¿De qué usted habla, Pastor? Volvemos a Lucas. Volvemos al capítulo 21 volvemos al verso 34 esto es serio esto es muy serio mirad mirad también por vosotros mismo para Hasta aquí, el Espíritu Santo está para dirigirme, está para aprobarme, está para hacer todo en mi vida. El Espíritu Santo está para hacer todo en mi vida. Nosotros estamos acostumbrados a que la ayuda a que el socrojo, a que la bendición del Espíritu Santo sea con nosotros, dirigiéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, haciendo todo. Hago algo mal me quedargulle, hago algo bien me, me, me felicita. Yo no estoy solo, el Espíritu Santo está conmigo. Pero me están diciendo, pero me están diciendo, se acerca el espacio profético donde tú vas a decidir qué quieres hacer con tu vida final. Se la quieres dedicar a la carne ¿O se la quieres dedicar al Espíritu? ¿De qué usted habla, Pastor? Tiene que ser Biblia, no pasa otra cosa. Mateo capítulo 25. Capítulo 1, perdón, cap, capítulo 25, verso 1, verso 1 al 10. Entonces el reino de los cielos, entonces, está hablando después de lo antes dicho. ¿Qué fue lo que antes dijeron? ¿Quién era el pastor? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo, porque está, está en el tiempo, en el espacio profético, en el espacio profético de arrebatamiento o vómito. Y ahí entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron su aceite en su vasija juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo y tardándose el esposo cabecearon toda y se durmieron ¿quién se durmió? las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salir a recibirle o sea un aviso un aviso al cuerpo de Cristo ¿a quién? a las vírgenes prudentes y a las vírgenes insensatas y le dijeron aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan ¿de qué habla? cuando hablamos de ese aceite Hablamos de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotros, para vosotras mismas. Pero mientras ellas se iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. El pueblo tiene que entender. Esas diez vírgenes es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Que en el cuerpo de Cristo, que en el cuerpo de Cristo... Hay un grupo, repito, hay un grupo, hay un grupo que están en el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo lo hace todo en ellos, porque el Espíritu Santo lo hace todo en ellos. Y hay un grupo, y hay un grupo, y hay un grupo que se llama las virgen prudentes que oyeron, vieron, entendieron y obedecieron. El problema es el siguiente. Que pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, quieren trepar al ajebatamiento. Quieren trepar al ajebatamiento a todo el pueblo, a todo el cuerpo de Cristo. Porque no es por mi obra. Porque es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces cuando entro a escudriñar al Evangelio, encuentro con toda claridad, repito, encuentro con toda claridad que los muertos en Cristo se van por gracia, no por obra de lo que ellos hicieron, sino por la obra que hizo Jesús, por la obra que hizo Jesús, por la obra que hizo Jesús, logró, logró, logró, el paraíso tiene una población. El paraíso tiene una población gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero escúcheme, pero escúcheme por favor. Ahora están avisando que viene el ajebatamiento en vivo y como viene el arrebatamiento en vivo tienen que avisar al cuerpo de Cristo escúcheme que se tienen que preparar y están entendiendo pastores y pastoras evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas que la preparación consiste en levantar la mano en recibir a Cristo como salvador porque somos salvos por gracia y no por obra. Ese es la razón por la cual, esa es la razón por la cual una multitud, millones de millones de cristianos, de cristianos van a las pailas del infierno gracias a pastores a pastoras, a evangelistas, a maestros, a llamados apóstoles y apóstolas, que están estableciendo y enseñándole al cuerpo de Cristo que la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario es para los muertos y para los vivos. Perdóneme hermano, perdóneme hermano, pero ahí está el error por lo cual... Por lo cual se va a la condenación, a la condenación, porque van a ser vomitando del cuerpo de Cristo gente, gente que fueron engañadas. ¿Por qué? Porque la señal más contundente del ajebatamiento, la primera señal es mirad que nadie os engañe porque vienen, Muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿En qué consiste el engaño? ¿En qué consiste el engaño? Le estamos dando a esto con todo lo que tenemos, en que los muertos en Cristo es una salvación y los vivos en Cristo es otra salvación. Repito, es otra salvación. Los muertos en Cristo no es por obra para que nadie se gloríe. Los vivos en Cristo. Es por obra. ¿Obra de qué? ¿Obra de carne o obra de espíritu? Si es obra de carne, los que siembran en la carne segarán condenación. Si es obra de espíritu, si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne... Viviremos. Por eso es que en este momento, repito, por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender con toda claridad, escuchen por favor, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día a arrebatamiento. Por eso es que en este momento el pueblo tiene que entender que vamos a cruzar el espacio profético más fuerte, más difícil, jamás existido. Vamos a cruzar el espacio profético donde Jesús dijo, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad dijo Jesús pero no se haga mi voluntad sino la tuya y ahora la esposa del cordero está para entrar repito está para entrar en el espacio profético que le están avisando que le están avisando a la esposa del cordero tienes que prepararte tienes al padre bien, tienes al hijo bien tienes el Espíritu Santo bien fantástico porque con esos tres con esos tres cualificas, cualificas para entrar al paraíso pero te falta la número cuatro para ser levantado Vivo. para ser levantado vivo es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia dijo Jesús la palabra de mi paciencia no es el antiguo testamento la palabra de mi paciencia es el nuevo testamento porque el nuevo testamento es, es la perfecta Ley y la perfecta ley tiene la capacidad de perfeccionar a los que son hacedores de ella. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender lo siguiente: ahora, repito, ahora y nada más que ahora, después de 2020 años del cuerpo de Cristo estar sobre la paz de la tierra, ahora, ahora y nada más que ahora, está la evidencia ejecutable. ¿Por qué? Se acabaron las campañas evangelísticas. ¿Quién daba las campañas evangelísticas? El Espíritu Santo. Para, para alcanzar a quien? ¿A, a los que no habían conocido al Señor. Ahora, ahora, viene el espacio profético donde tienes que dedicarte a tu crecimiento espiritual. Escúchame, escúchame, sin la ayuda del Espíritu Santo, por eso cabecearon todas y se durmieron. Porque estaban despiertas, porque el Espíritu Santo las tenía despiertas. Escúchame ahora, escúchame ahora. Y así, y así como Jesús tuvo su vida y terminó. Jesús tuvo su vida y terminó. ¿Me está oyendo? Así el Espíritu Santo tiene su vida y termina. Porque los salvos de la tribulación son por decapitados. ¿Me está oyendo, hermano? Y usted tiene que entender con toda claridad, hermano, escúcheme. Para ser decapitado yo tengo que estar convencido, yo, yo, tengo que estar convencido de dar mi vida por Jesús. El pueblo tiene que entender lo siguiente, hermanos míos. Está la higuera reverdecida. Rebelde, Está Sodom y Monja. Están los engañadores. Está toda y cada una de las señales que anuncian que hemos entrado en la etapa de prepararnos. ¿En qué consiste mi preparación? Que yo me ponga de acuerdo y que ahora el Espíritu Santo tiene que escucharme a mí, tiene que escucharme a mí. Quiero salir de este pleito, quiero salir de este celo, quiero salir de esta envidia, quiero salir de esta contienda, quiero salir de esta murmuración, quiero salir de esta mundanalidad, quiero salir de esta de indecorosa, hermano. Ahora el Espíritu Santo está calladito, escuchándote a ti y a mí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Hacia dónde voy a encaminar mi vida? Oye, y si yo, y si yo, y si yo le doy testimonio al Espíritu Santo, entonces Él procede a darle muerte a toda obra de mi carne y si le doy muerte a toda obra de mi carne dice viviré si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos pero si no le doy muerte a las obras de la carne moriré el pueblo tiene que entender con toda claridad el pueblo tiene que entender con toda claridad que todo esto que está aconteciendo que el coronavirus, que los terremotos, que la maldad, que Sodomigo Moja, que la higuera verdeció, es el testimonio ejecutable. donde están diciéndole al cuerpo de Cristo, ahora comienza tú a caminar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas, carne o espíritu? Por eso, yo no puedo conseguir iglesias, iglesias, reprendiendo el coronavirus, iglesias, reprendiendo a Sodoma y Gomorra, Hermano, perdóneme, usted está reprendiendo al Evangelio. Y el cielo pasará. Y la tierra pasará. Pero lo que está escrito en el Evangelio. Viene a fiel cumplimiento. Porque es la única oportunidad. Que tiene el cuerpo de Cristo. De poder constituirse. En esposa del Cordero. Si logra entender. Si logra ver, repito, si logra entender y si logra ver que los hacedores del Evangelio, oiga, que los hacedores del Evangelio son los únicos que van a subir a la estatura del varón perfecto. Jesús perfeccionado. Jesús perfeccionado. Y Jesús tuvo que ser perfeccionado, eso lo dice el Evangelio. Piense lo que usted quiera pensar, diga lo que usted quiera decir, pero yo seguiré repitiendo lo que dice el Evangelio, que Jesús tuvo que ser perfeccionado. Por eso, estamos con todo nuestro corazón para ayudar al pueblo que está en el cuerpo de Cristo a ver a oír y a entender porque en este momento histórico hermanos míos hermanos en este momento histórico triste y lamentablemente han neutralizado neutralizado al cuerpo de Cristo, enseñándole que somos salvos por lo que Jesús hizo y nada más, a eso yo le digo amén, si te vas con los muertos en Cristo pero si estás vivo pero si estás vivo pero si estás vivo y quieres seguir viviendo como antes vivía si estás vivo y quieres seguir vistiendo como antes vestía si estás vivo y quiere seguir actuando como antes actuaba, y quiere seguir disfrutando como antes disfrutaba, vas camino a la condenación. ¿Me oíste? Vas camino a la condenación, porque en este momento histórico nosotros tenemos que entender con toda claridad lo que la Biblia establece: sin santidad nadie verá al Señor. Y usted dirá, ¿y qué es? A, ¿A qué se refiere? Pues precisamente, santidad es separado para Dios. Separado para Dios. Y si está separado para Dios, no puede haber pleito, no puede haber celo, no puede haber envidia, no puede haber contienda, no puede haber amistad con el mundo. Hermano, no puede haber jopa indecorosa. Porque nosotros, el cuerpo de Cristo... Tenemos que entender con toda claridad. Ciertamente el amor de Dios se, se manifestó para salvación a todo ser humano que se vaya por la muerte. Pero los vivos, pero los vivos tienen que entender con toda claridad. O entramos en obediencia al Evangelio es Espíritu, alma y cuerpo espíritu, alma y cuerpo en los programas futuros repito, vamos a desglosar vamos a desglosar esta manifestación de espíritu, alma y cuerpo para que el pueblo pueda entender con toda claridad a qué se refiere cuando dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Ajebatamiento Esperamos que puedas entender que no estamos tratando de ofender a nadie pero tampoco estamos escondiendo lo que establece el Evangelio para el día del Ajebatamiento Padre Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido de poder ministrar, predicar el Evangelio como está escrito. Ahí está, Padre mío, tu pueblo, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados. Pero sobre todo, Padre mío, abre los ojos del entendimiento al pueblo para que puedan entender qué hora es en el geló profético tuyo. Estás a punto de levantar tu pueblo y triste y lamentablemente el pueblo no ha podido entender qué hora es, pero en tus manos depositamos el cuerpo. Aquellos, aquellos que están pensando como pensó Jesús, glorifícate en ellos. En tus manos deposito el cuerpo de Cristo. Salva la máxima cantidad posible de ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos el jueves en la iglesia La Roca, donde continuaremos con la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dios te bendiga.